Hemos elegido para la cocción esta gran placa de NEP 92 centímetros con el marco en metal alrededor. Ya sabes que me gustan mucho este tipo de marcos porque te pueden ayudar cuando estás con una fuente o con una bandeja por la encimera, si de repente le das un golpe toda esta zona, te puede proteger. En este caso, algo característico de las placas de NET es su twist pad light, ese circulito que gira que lo hemos visto en muchos vídeos del canal. Pero este modelo viene con una pantalla TFT. Se hace todo desde esta batalla táctil. Se manejan los fuegos y de hecho viene con muchas de las recetas predefinidas. Que para los que no somos grandes cocineros, créeme que es una buena solución.